¿Qué tal? Estamos en Venoque. Hemos venido a hacer una carrera de ciclocross. La tercera y cuarta prueba Puntuables para la Copa de la Gona David, la cámara, que es mía, Me que es mía. el canal de YouTube! <ríe> Venga, calienta. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Estamos en, en Sesué, en el camping de la Borda de Arnalde preparado ya para correr el ciclocross han modificado un poco el circuito, vinimos en el 2019 estaba muy chulo y este año lo han puesto aún más chulo y sobre todo más duro, dos subidas dos subidas, bastante complicadas y unos tramos un poco... mira, mira, en los tablones me he pegado un, un tozolón que para qué, ser el tonto ¿Tú cómo crees que saldrá la carrera? Bien No, nah, yo creo que no pero bueno, a participar. Ahora van a salir las promesas, los infantiles, cadetes, y luego a las 11 salgo yo. A tope, ¿me animarás, no? Sí. ¿Seguro? No lo sé yo. Importante para estos terrenos en los que se te va tanto la rueda. El tubular viene estupendo, agarra el doble que la cubierta o el tubelés. Entonces tubular viene a la presión, ah, más o menos. A ver, me daré una vuelta a ver qué tal va. Y luego mira, mira, taquico como los de fútbol. Oh, la tenía limpia eh, cuando venía. Hola. ¿Quién era la papá, eh? Vamos a animar, papá, papá, papá, papá. ¡Viva Filipe! ¡Te ha caído tu marido! ¡Nos jugas! ¿Estás bien? ¡Hola, chaval! Por hacer el tonto. <tose> bueno, y esto es lo que pasa cuando intentas saltar y se te da mal que te pegas una hostia hijo de la bici. ¡Vamos! ¡Vamos! vamos! Aquí en el pecho. Por eso te estoy diciendo si estás bien Vamos a la ambulancia que te Hola, hola otra vez Ayer la carrera de Benasque, bueno de Sesue Muy bien, me fue muy bien Duré como media vuelta Nada, un cuarto de vuelta Pillé los tablones, me pegué una hostia brutal Muchas gracias a todos vosotros por ver el vídeo eh Ya 7000 reproducciones en una hora ¿Cómo os va el barro? Tenía... Anda que ya vale Hoy voy a intentar no caerme Hoy voy a intentar salir un poco más despacio ¿Qué tal David? ¿Te ha gustado bien. el circuito? ¡Sí! Oh, vamos a hacer un circuito de ciclocross. No sale de está el Y se va hasta ahí. Y ahora tocan las carreras. ¡A tope! ¡Aquilamos! Bueno, ahora que ya has terminado, te tengo que confesar, inmaculada, que llevaba la costilla he hecho una mierda. Para mí que debo de tener una fisura o algo así, entonces al respirar fuerte, pues me dolía, pero nada, no para nada, todo bien. ¡Venga! ¡Va, va, va, va! Y terminada la carrera de ciclocross, la verdad que me he ido mejor. De lo que pensaba Yo pensaba que me dolía todo, pero... Bien, ¿me has visto bien Inmaculada? Sí, ¿no? Al final noveno, noveno de Master 40 Está muy caro lo de hacer podios de Master 40 Correr mucho esta gente Me he caído Así, la sí. primera vuelta Así, No sí, me eh. bien el, el pie en el tablón Y he tropezado, se me ha caído la bici y yo no me he caído Pero luego he ido recuperando y bien, bien, bien, bien. Bueno, próxima carrera, día 28 de noviembre 14 días te quedan Inmaculada En Graus 28 de noviembre en Graus, la siguiente carrera de ciclocross. Espero que os haya gustado el vídeo y si no. ¡Ay, ay, ay! ¡Me cago en! ¡David! Darle al like, suscribir, compartir y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hola, ¿Qué estás haciendo, papá? Hola, pues me estoy aquí preparando, preparando la rueda ¿Sabes una cosa? Que cuando juegas a las carreras Hay posibilidades de caerte, de romper la ruedas, de romper los neumáticos Tienes que estar dispuesto a, a asumir el riesgo Y si se te rompe una rueda, tienes que comprarte otra Y aquí esta rueda de carbono valía un huevo Y se me ha roto, pues mala suerte Y esta rueda me la ha dejado mi amigo David de Cabestrero de Calatayud Muchas gracias, David. La voy a tratar mañana en la carrera como si fuera mía.